Cuando volvamos al cole se llenarán los pasillos de colores El jardín de este mundo seremos las flores Cuando choquemos los cinco corazón de la gente que estaba Gracias a nuestras familias por cuidarnos. A todos los trabajadores que hicieron que no nos faltara de nada. Gracias a nuestros maestros que mantuvieron la educación a distancia. Y gracias de corazón a todos los que habéis estado en primera línea, curando a los enfermos y acompañando en su despedida a los que ya no están. De parte de todos los niños, gracias. Y gritaremos al mundo, gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor.